Buen Cachilal Dios rapaz con presente Cachilal Que Dios ve especialmente a toda la familia Especial Chiquiáhuá familia Chiquiáhuá un regalo Jamás no imaginar imaginé fue este regalo Pero es el que Venimos Cachilal De todo corazón que agradecer Cachilal que pero Dios algún día, que de todo corazón, es de gran regalo, que te va a llevar el pero es el cheque que y, puede Dios, su se por eso, con betas invitaciones, y tío chive o a este regalo, chía no sé, chinchive chiveo, chlal, se pago a regalo, chpago este coro, la virgencita de Guadalupe, coto va a solo que agradecer, chive chic se pago a los tres cantos, chive de todo corazón, nimbla hablar con él y beba este grupo. Malteo si va a recibir la que yo quiero recibir. Dios lleva este regalo, es un gran regalo. Si hay que llevarlo fue una gran sorpresa que hoy recibí, porque jamás podían imaginar si va a ir con quién fue, quién se paga con cierta noche fue. Dios lleva, Dios va que yo a menudo sir. Y Dios, cuyao que sea el chive. Que van cantar los cantos. Chita la cachelal. Arriba Dios, que van a bendecir en los Estados Unidos. Jampau, que sea la cachelal. Y también especial. Chene, que es la regala. Chique, que con concertina. Que marca, joner. Ni me la matió, chive cachelal. Que va a su quipi, porque... Jamás podrían imaginar o a este regalo. Dios te que es que es regalo un canto que Yo un regalo que es un que es que es es un que que es que es que es y, también, y, también, y, también, y, también, y un familia, y un canacri papá y mamá. Dios si yo achenvik, y también es si sepa a concertina, chique, y también chivare Dios, si y a pachlal. Ti ya fuerte aplauso, chqueri familia, pero fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. que te pachlal, oh, yo que te pacho ir porque. También se eh, que este regalo te Dios chive Que Que Que Dios que bendecir. Que te vea. entonar este canto. Que te saludos hermanos migrantes Sacramentado, arriba los cantos, chicos se pa' trive, que chalal, co chive, o pues solamente los cantos, chico van cantar, chive, que chico mandan chico en Estados Unidos, chico no adelante, chico no tuve dios, dios me tua cojushne que na a veces con problemas, pero tracta a que yo dios, que Ari valos cantos, chane que van cantar, si talas que escilan. Muchos fuertes aplausos a los migrantes, la familia especial, muchísimos también. Que antoas su cabeza, como muchos aquí, cuarto que la mucha creo que, que abuelo la va, taba y que trabajo, pero Dios va a bendecir, Dios va a bendecir, Dios va a bendecir, Dios a Dios va a bendecir, a bendecir, Dios va a a a Dios Dios va a que yo ame decir siempre. Dios va a que yo ame. Vamos a este cántico. Van a cantar este canto. Que si talas que, Señor, no soy digno. ¿Cuál es tu ensayo? ¿Donche? Pero eh, tal vez con tu vas notas. Pues con tu ché. Primera vez que van cantar este canto. Chiquitala y también hoy en adelante pues ya que van a estrenar va pues, concertina de melachmaltiois chiver kachlal yos chiver este regalo pues charmal pues charmalvari concertina oh pues como muchas empiezo a ver para el aniversario ya de concertina o es estimaas pero tal vez es rukhelivima si a la chque te va a una gran sorpresa, es que van a cantar este canto, Señor, no soy digno. Infinitamente se ha alabado mi Jesús Sacramento. Si yo no tengo amor, que canto, a cantar este canto, que acompañar, que pues ser Y con Estados Unidos, que yo tal vez que kilo no Dios que yo decir. que los cantos que yo cantar, infinitamente, si alabado mi Jesús sacramentado. Jesús sacramentado, ya fuerte aplausos, querido familia, Vamos al siguiente prántico, más allá del sol, para complacer a Cristóbal. Cristóbal, no estoy mal, que la los Estados Unidos. Aplausos que la familia también, ya se van con complacer los cantos y el tiempo que van a seguir con los directivos.